Estás a punto de entrar al mejor canal de investigación y misterios en YouTube. Oxlack Investigador. Únete al team. Circula en internet un video sobre un supuesto hombre lobo en el municipio de Ocosocoutla de Espinosa, esto en Chiapas, donde los pobladores aterrados lograron captar los aullidos de este aterrador ser. ¿Escuchan ruido, vos, tú? La noticia comenzó a circular por Twitter cuando el usuario Saúl Centeno declaró que en esta comunidad los habitantes tienen noche sin dormir por estos extraños aullidos. A través de este hilo de Twitter, Saúl Centeno explicó que en la segunda noche en Vela, los pobladores salieron a tratar de cazar a esta criatura donde se comenta se escucharon disparos al aire de personas que se atrevieron a enfrentar a este ser, pero sin éxito alguno. El video que circula en Facebook es una grabación donde se escucha a lo lejos el aullido de lo que parece ser un lobo, pero sin que este se vea claramente. Escuchan ruido, vos, tú? Es tanto el miedo de las personas que la información llegó a oídos del párroco de la comunidad, quien les recomendó mantenerse en calma y poner una vela fuera de su casa. Mientras los pobladores están atemorizados por la extraña criatura que no han logrado ver, el día lunes comenzó a viralizarse la posible explicación de los aullidos. Un hombre explica en un video que él es el responsable de dicho rumor en la comunidad. Argumentando que él pasó por ese municipio y al platicar con un habitante, ella le comentó que había escuchado aullidos por la noche, a lo que la manera de broma, le respondió que tuviera cuidado porque tal vez andaría un hombre lobo suelto. Hola qué tal mis amigos del Facebook, mis queridos mortales. Pasé nuevamente porque veo que no entienden esa madre de lo del hombre lobo, ya les dije que yo fui el que lo inventé, yo pasé en, en, en un pueblo que se llama Ocuilapa, Ocuilapa municipio de la Chiapas, como es conocido como Coita, y la señora me comentó de que había escuchado oídos bulla en, en su terreno, entonces yo fui entre mis mamadas que dije, ah señora, tenga cuidado porque ahí se le va a aparecer el hombre lobo. Me doy la media vuelta y un güey de seguridad, este, que no lo conozco, se, estaba vestido ahí de, de seguridad. Y le digo, dice, oiga, ¿qué dice la señora? Que está bien espantada, le digo, Yo me empecé a reír, le digo, es que ayer vio un hombre lobo, dice la señora. Que la espantaron, que, que lo vio el hombre lobo. ¿Para qué puta fui a decir eso? Me cae madre. Este vato lo escuchó se regresa y se lo cuenta a sus compañeros y sus compañeros van a su casa y lo cuentan con sus esposas y las esposas con las vecinas y se hizo un pinche chilmol esta madre me meto al facebook puta ya vi que hay unos güeyes que andan haciendo videos, videos que fueron hay un güey que de una página que fue a grabar los las huellas del hombre lobo en coita no mamen ya güey la neta no se pasen de verga, ya la neta ya con sus mamadas. Otro que dicen que hasta se quedó los pelos del, del hombre lobo donde brincó en el, en el en el alambre. Este, otros, hay un güey que se aventó una pinche carta ya como despedida de que el hombre lobo. No mamen, güey, o sea, no se pasen de verdolaga. Ya les dije que yo lo yo lo inventé. Discúlpeme, fue un desmadre, no creí que fueran a hacer tanto pinche mitote. Eh, y, y, y de verdad la gente se lo cree, ¿eh? Ya, qué bueno que Coita o Coscoautla se hizo famoso por un puto chisme que yo, o por un relajo que inventé y se hizo un teléfono descompuesto, porque fue la verdad. Eso fue. Ya aclarado el pinche tema, ya déjense de mamada, pónganse a hacer cosas buenas allá en su casa, ahorita en esta cuarentena. Bien dicen que... Si quieren seguir con su chisme, con su chisme, perdón. Prepárense porque esta semana voy a sacar la momia de Berriosábal Y la próxima voy a sacar a Drácula de Arriaga Así para que se vaya haciendo famoso cada municipio De veras que lo vi hasta en la página de Alerta Chiapas eh, Que para mí es, con todo respeto, para mí es una página que, que es muy respetada Porque dice verdades y, y dice cosas buenas Pero no mames, hasta también sacaron eso del hombre lobo Que la gente no puede dormir, no mames ya Póngase a trabajar, vergas, sale, entonces ya aclarado, como les digo, fue un desmadre, yo no creí que se fuera a hacer tanto pinche argüende, así que ya, ya, ya dejen de publicar que el hombre lobo, el hombre lobo, como se los dije, tenganle miedo a los vivos, a la enfermedad que está ahorita, no esas mamadas que, que, una historia, una leyenda no los va a matar, vergas, sale, ya quedó aclarado, esto es lo último que voy a volver a decir, ánimo. Incluso se han estado mostrando fotografías donde comentan se ve claramente las huellas que ha dejado en el piso o techo al pasar por este pueblo. Dentro de la investigación sobre este caso, encontramos una nota en Alerta Chiapas, donde la psicoterapeuta gestal Tulce Bonifaz explicaba que este fenómeno es derivado de la histeria colectiva por el hecho de que mucha gente está teniendo insomnio y por ende están escuchando y viendo ruidos y sombras que no conocían, pero que siempre han estado ahí. Argumentó que existe una psicosis colectiva por el miedo social ante la pandemia del coronavirus. Y por dicho miedo, los pobladores buscan reproyectar ese temor, y por ello es posible que hayan imaginado al hombre lobo. Por otro lado, al analizar el video, en lo personal noto que el aullido parece más un efecto de sonido y quizá este sea tan solo una broma que alguien esté haciendo al reproducir este audio con alguna bocina por la noche muy tenso muy muy macabro como ya lo han hecho en otras ocasiones, por ejemplo con el lamento de la Llorona, donde igualmente muchas personas se han espantado. ¿Ustedes qué piensan?